Las nuevas cartas de Blue Eyes y Dark Magician ya están aquí. En esta ocasión vamos a abrir dos cajas de Batalla del Caos y vamos a ver si es que nos salen algunas de las cartas más buscadas de este producto. Así es que comenzamos. un Agente Libromancer. Este creo que es un arquetipo exclusivo de TCG. Neiror de Dream Mirror. Traidor. Epsilon, el guerrero de Magneto. Kai'Sa de Hidden Star. Nauru Aries de Bernal Dragon. Muy bonito arte. Y Mayikuribo. Wow, qué, qué carta tan chistosa, ¿no? Para los fans del Dark Magician. Skelet Brown Magician, Doll Happiness, Neroi nuevamente. Otro Epsilon. Y esta es ultra rara de los Dinomorphia. El que pierde puntos de vida. Y en eso baja su estrategia. Clear New World, Dinamorphia Brute, Doll Monster Bear Bear, Dimension Conjurer y Ultimate Fusion. Este es soporte para Blue Eyes. Aisa, Nauru, Clear New World, Dinoborfia Brood y Libromancer Magic Girl. Muy bien, Fire Opal Head, Ghost Trick Siren, Ghost Trick or otro epsilon. Y wow, perfecto. Este lo estábamos buscando. Muy bien. Este es el, el nuevo Sor Sol. Y la verdad es que miren qué arte tan padre. Está muy bien. el Monster Verber. Dimension Conjure. Pyro Head. Ghost Trick Siren Y Alicia. La Leila, Chica del Lamento. Y pues creo que hay otras dos cartas muy similares. Y creo que te, se utilizan mucho con la baraja de Lair of Darkness. Darton. Left Place. Dinomorphia Sonic. Y Dark Contract With Patent License Muy bien Pero es que soporte DDD Ghost Thread, Epsilon Darton Left Place Y Dragon Byte Dragon Byte, este creo que es de las peorcillas Ultras, pero bueno Ya tenemos una y creo que ya son las dos ultras. Son de Strife. Tribe Drive. Y la bestia nórdica. Willingbursti. Muy bien. También el arte de este es muy llamativo. morfia Sonic... Sandrine, Dolmaster Veal... Soul Sword Strife... Y... White Relic of Dogmatica... Muy bien... Grande discípulo, Kai'Sa... El fin de la línea... Si tienes menos de 100 puntos de vida... Robas dos cartas... Si tienes menos de 10... Robas otras dos... <risa> Y DD Griffon, soporte de DD. Muy bien. Los Trick Sirena, Los Trick Cortred, Brown Magician, Doll Happiness y Vampire Fascinator. Muy bien, soporte para vampiros. Construct Neuron, Left place, y S-Force Retroactivo. Muy bien. construction Shot, Udrophate, y XYZ Combinar. Epsilon, Dinomorfia Brute Servincentry Fire Up All Head Y Ace Jade A Green Muy bien, este es el arquetipo de y el hoja de Ace Jade Fire Up Alhead Ghost ¡Y wow! <risa> ¡Miren nada más! ¡Wow! No sabía que venían Starlight Otra Starlight en el canal ¡Perfecto! ¿Qué tal, eh? Para los amantes del Dark Magician De Dark Magicians En Starlight Rare ¡Wow! ¡Perfecto, eh! Muy bien Muy bien esta caja Muy bien Pues vamos a continuar Y bueno, no, no no creo que haya nada que supere esa, esa carta que nos acaba de salir. Reliquia nórdica. Y teclas al azar. <risa> pues vamos a seguir. Tribe, Epsilon. tinomorfia Y wow, bueno. Esta es de las nuevas cartas de El Blue Eyes Blue Eyes Jet Dragon Dragon Jet Esta salía en el, en el anime Y lo usaba Kaiba Qué curioso Pues ahora ya es una carta Ghost Trick Shot Dimensión Conjuring End of Line Y Nordic Smith Y Valdi Conjurer en offline, Branded Discípulo y Dark, perfecto. Esta también es muy buena. El Charmer de Oscuridad, muy bien. Odora Fate, Color New World, Skelet Brown Magician y DDD. Deficer King Deus Machine Muy bien, soporte DDD Berber, Rock Scales Ghost Trick Shot Y este es Dinomorfia La fusión Dinomorfia Perfecto A ver Y Libromancer, Firestarter. Muy bien. Bueno, vamos a continuar un poco más rápido con las comunes. dictadores de también es carta nueva de blue eyes bueno otro libro mance fire starter y vamos a ver test drive epsilon inamorfia Servin's Henry y este otra carta de Blue Eyes. Mission with Eyes of Blue. Ghost Trick Shot. Dimension Conjurer. End of Line. Discípulo. Oh, Master of Chaos. Perfecto. Este es el monstruo de portada. Master of Chaos, muy bien Y parece que es un Dark Magician Fusión Dark Magician Y un Monstruo Chaos O Black Luster Soldier, muy bien End of the Line Discípulo Maru. Y Nordic Smith Ivaldi Learn a Word, Skilled Magician, Duel Monster Rock Scales, y Libromancer Intervention. Muy bien. Duel Monster Rock Scales, Ghost Shot, Conjurer, y Dinomorphia Domain. Muy bien. Ursul Strife, Dinomorphia, Yodor of Fate y Dark Dimension Solder. Ok, este no sé muy bien qué sea. Dinomorphia Sonic, Udora Fate, Clear New World, Skelet Prime Magician y Nordic Relic, Tecla Salazar. The line, Skelet Brown, Rock Scales, Doll Happiness y Vampire Ghost. Muy bien, esa es nuestra segunda ultra. Rock Scales, Doll Happiness, Senri, Strife, Ice Jade Creation Buena, muy buen arte Trip Drive Onibimaru Branded Kaisa y Reliquia Nórdica Dinamorcia Servin, Fire of All Head, Ghost Trick Sirena y H.J. Jade Zenote, Union Cradle. Muy bien, campo. Campo de luz y el Ghostrix Ghost Trick Shot, Dura Fate, Darton, Ghost Trick Sirena y Dinamorfia hasta Ghost Trick Shot Udora Fate Y Ursartic Radiation Ok, no muy bien Pero bueno Ghost Trick Or Threat, Brown Magician Door Happiness Y ya se sumó Y ya se está a combinar Ghost Trick, Ghost Trick, Magician y Epigonen, Epigonen. Ok. Epsilon, Kaisa, Noru, Learning World y SJ Cosmoclor. Muy bien. Muy bien. Happiness, Epsilon, Kai'Sa, y vamos a ver, Vampire Fascinator. Pyropar Head, y Dinomorfia Reversión. Learn Wars, Word, Morphia Monster Bird, y el Dragón Unido, United Dragon, perfecto. También para Dark Magician, soporte Dark Magician, muy bien. Y pues creo que ya nos salieron todas las cartas ultras y secretas, así es que. White Relic of Dogmatica. Pero bueno, ya solo nos quedan dos sobres. Este y otro más. Y a ver qué más nos podrá salir. maycuribo otro maycuribo Muy bien. Es muy chistosa esta carta. Bueno, ahora ya tenemos dos. <ríe> y vamos con el último sobre. Dinomorfia Sonic, vamos al Servin Senri y Dolmonster Monster Berber y Es Force Retroactiva. Muy bien, pues esta es la última y pues bueno ya recapitulando tenemos las ultras, nos salió Dinomorfia que entreguina, eh, después nos salió Dragon Bite. También es Jade y Green, nos salió DDD de Vicer King Deus Machine X y pues bueno, ya pasando a las secretas, nos salió el Blue Ice Jet Dragon, nos salió este que es el sincro de los Sword Soul, y pues también nos salió esta que es la Starlight Rare de Dark Magicians. Y pues ya pasando a la segunda caja nos salió Tip Radiation, eh, Vampire Ghost, Timeus, Dragón Unido También Master of Chaos que es pues la carta de la portada Y de las secretas nos salió Dinomorphia Domain y el de Cosmoclor o Ace Jade Cosmoclor Y bueno vamos a ver el top 5 de cartas según el precio y después vamos a ir a ver lo que es el resumen de cuántas cartas nos salieron, de las que estábamos buscando, el precio de la caja y el total por las metalizadas. Y pues vamos a pasar a lo que es la carta favorita que en esta ocasión pues va a ser sin duda The Dark Magicians. Es una carta que nos salió en una rareza muy muy difícil de obtener y pues la verdad es que en Starlight se ve muy muy bien todo el arte. Y pues eso es todo por esta ocasión, espero que te haya gustado el video, si es así considera suscribirte y nos vemos en el próximo gi Unbox.